¿Eh? Alguien tenía que vengarse Pero había un problema Quizás él no era la persona indicada Bueno gente, bienvenidos a la parte número 2 de Max Payne en la parte anterior habíamos venido en el tren, habíamos roto esto. Así que ahora vamos a bajarnos y continuar con la. Bueno. Ya están a los tiros, loco. No más. Píldoras. Como toda la bala, acá están sus cadáveres. Vos fuiste el de la vueltita, ¿no? Te, te recuerdo como si te hubiera visto ayer, loco. La puerta llevaba a una parte de la estación, cerrada desde principios de los años 40. Algo importante sucedía en la calle Roscoe. Quizás era por eso por lo que Alex quería que nos encontrásemos allí. Quizás no. De un. De un modo u otro, iba a descubrirlo. Sigo insistiendo en que me veo chulín. Una chaqueta de cuero, loco. Max es mi chico. Sos tiroteo... ¡Uh, en el chingo, papá! Vos sos hijo de todas las facha. Vos sos hijo de Mirta Toma. Vereta, Vereta. ¡Hijo de puta! ¿Eh? Te fuiste a armar un panchito, no? ¡Ahí estás, hijo de puta! Este es el rubio de la película que nos mostró ¡Ah, justo caes de espalda, con chutas, este famoso! ¡Recatate, vieja, que no te compro nada el al almuerzo! ¿Qué va a decir el muerto, mire, eh? Pumba, chingotazo en la espalda, pumba. ¿Quieres hizo el muerto la técnica de muerto. Una escopeta desde lejos. Esto me la enseño Rambo. Mentira que las balas no llegan, eso es todo chamuyo Oh mirá, acá se sí son... han ido destruyendo. De Como si mi hermana se hubiera tirado un pedo. Tickets, acá tiene pinta que va a haber alguien, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¡Mira, mira, mira! Tú. ¡Tú! ¡Oh, oh ahí tienes una recortada! Murió, ¿no? Como Mirta Legrand. ¿Dónde, dónde veo? cuando dice mirar, mirar. La puerta había sido soldada hace siglos y a la bomba le faltaba un detonador. Faltaba el hijo de Mirta Legrand, que lo poco. Ux. Cuanto más bajamos, nos infiltramos más en la, en las entrañas de estos malditos hijos de puta y cada vez están más duros porque cada vez les pegan más hijo de perra ¡Unos lingotes! Esto es oro puro, tío. ¡Oh, qué tiro de mierda! ¡Qué buen tiro! ¿Qué hicimos más? ¿Para qué me enseña esta cocina Pancho si tengo que preparar un arma? Ah. Yo te dije que quería ser policía como mamá Lo Ronaldinho, lo... Me mató el hijo de perra La puta que me ponte, Mil patió. Bueno me acaban de matar así que vamos a intentar pasarlo Me queda un tiro de vida Dos No me vieron, no me han visto Dos tiros de una escopeta Me dejaron Rengo Charlie ¡Mirta, trae el analgésico, Mirta! ¡Oy, ay, ay, ay! Moriste en la chinga, en la chinga chino, en la chinga chino Queda otro, ¿verdad? Queda otro ¡Ay, esta vez sí, mamá! ¡Esta vez sí, mamá! Telefonito. Llegamos hasta ustedes en directo desde la escena del crimen. ¿Quién es? Aquí, detrás de ti. Al hablar el subjefe Jim Bravura del departamento de policía de Nueva York, deben poner fin a sus actividades criminales y rendirse inmediatamente. Claro Jim, los chicos y yo hemos estado hablando y todo el mundo lo siente de verdad. No lo volverá a hacer. ¿Quién demonios habla? Ser puesto en la escena del atraco a un banco no habría puesto... Le ...habría puesto las probabilidades a mi favor. estamos acá... Empezamos por aquí. El tanteo de los atracadores yace en la mesa. Los atracadores habían ido tras los bonos de la corporación Aysir. La historia del éxito de Aysir había estado recientemente en todos los canales... ...y en las portadas de todas las revistas. La ...bueno, vamos a ver... A la otra portita. Los ladrones del banco dejaron sus herramientas en la mesa. Viendo los detonadores, habían traído suficientes explosivos para poner en órbita a la señora Libertad. Cuando dice la señora Libertad La de la estatua, la pone en la. Li en la... Tiene forma así: le meten unos cuetazos en el orto y le sabe saben dónde termina, papá. Bueno señores, voy a guardar porque tengo miedo, Sí, tengo miedo. Otra vez, ¿por qué me tiro al piso siempre? Más loco, voy. Buah. No mal que guardé ahí atrás. Si no, nada, no tres infartos. ¡Es Alex! ¡Tiempo! ¡Max! ¡Jesús! ¡Casi me da un ataque al corazón! ¡Casi te disparo! ¿Qué demonios ocurre? Aquí hay más cadáveres que el amor de la ciudad. Me a mano armada, Trabajo bajo me pude directo al bajo todo, a través de la pared de la ciena estación. ¿Con eso? por lo que? ¿Es obra de lupino? ¡Esto es obra de lupino! No había nada que pudiera hacer. Estaba muerto. Podía deducirlo por la mirada vacía y acusadora de sus ojos. Acaban de matar a Alex, tío. Joder, eso ha sido un tiro... ¡Uy, ¡Hijo de puta! Necesito medicina urgente, urgente. <risa> Tirame algo que me cubre, loco. No me... Algésicos. Okay, okay, okay. Me queda uno para después. Ya está, ahora sí. Vamos con la recortada. Hermana, no, ahí jugué con el orto. He avistado más energéticos. Chapi. Tiros en el pecho al rubio de la peli en el medio de la cola. Son mil pesos, señor. mil pesos el hotel ¿no? <risa> ¿Quién la viste? La oh, chelita de castela Chao fea Pero por el otro lado que dice, eh si sí. Todo cerrado loco Ahí está, este. Exit gate control Esta, esta sí. Es como en es inglés, loco, mirá. Persuasion. Que son perdidos. Have you seen this missing person? Bueno, muchas personas perdidas. Este es el hermano de Carly. <ríe> bueno, es bastante parecido, a usted. Sí. Estoy en el exterior. Alex me había mantenido relativamente cuerdo durante los últimos tres años. Ahora yo ya no sabía cómo me sentía. De algún modo, él había dado con algo grande y terminó pisándole el pie a Jack Lupino.